En la mañana de este miércoles, miembros de Dominicana Limpia iniciaron un recorrido por algunos sectores de esta ciudad, de acuerdo con la información ofrecida por la vocera del programa en esta ciudad. Promotor de la promotora Dominicana Limpia están cubriendo la parte de la zona de y lo que son las calles de nuestro hospital, eh, sobre la concentración de la basura, y sobre el reciclado. Nosotros eh, nos llamamos mucho de la población en cuanto a escuchar en cuáles zonas están eh, necesitando esta, digamos, escucharla para eh, ayudarnos eh, con lo que es el recogido de las basuras y sobre la misma, el mismo tema de la, de la Además, anunció que será este fin de semana cuando se lleve a cabo una actividad de concientización de forma simultánea en esta ciudad. Ya habíamos comentado en la vez anterior que estamos preparados para la actividad del Día del Sol a nivel nacional, lo que es eh, llevar a cabo este sábado 29. Eh, Quiero decirle que hay muchas instituciones que todavía se están sumando para esta actividad. Giovanni Cordero, NTN